tiene que ver con un caso que yo que, ni voy a aceptar llamada, bueno, ellos no han llamado hoy, pero a, a partir de ahora, si, si me llamaran, eh, no aceptaría llamada, porque yo quiero que hagamos todo una reflexión con el tema que a continuación voy a tratar. Yo quiero que hagamos una reflexión con este tema. Y no voy a aceptar llamadas sobre ese tema, porque yo lo que quiero es que cada quien en su casa reflexione si eso es posible, si eso es justo. Que cada quien reflexione. Yo le voy a poner dos informaciones sobre el mismo tema. Una un video donde lo expone ese calificado y prestigioso comunicador Doctor Ricardo Nieves, que es una persona intachable en este país. Ustedes verán lo que dice Ricardo Nieves sobre eh, sobre la riqueza, la corrupción del señor Alexi Medina en los gobiernos de su hermano Danilo Medina y cómo de manera descarada este hombre en todas las instituciones le daban contratos multimillonarios llenos de corrupción y de cosas. Entonces, Ricardo Nieves, esa es una. Yo quiero que ustedes escuchen a Ricardo Nieves en este comentario para después yo presentar entonces una información sobre una auditoría que se hizo en la policía donde di que le compraban gasolina y gasoil. Donde nada más existía la, la, la regular de gasoil, la regular de gasolina. 32 y pico de millones de pesos que no tienen sustento. Pero vean esto: 56 hospitales que le dieron a este señor para que, que lo equipara. Y eso está lleno de irregularidades. Yo quiero que ustedes vean estas dos informaciones. Y que ustedes reflexionen, no me llamen para decir, no que esto, que ustedes reflexionen, si eso es justo, si eso lo puede permitir un país, porque después dicen que persecución, que esto, que lo otro, si, aunque usted sea peledeísta, usted puede ser peledeísta, es un derecho que usted tiene, pero cheque esto. Dale un hospital. Dale dos. Dale tres. Dale diez. Dale quince. Pero en nombre de Jesucristo, 56 hospitales y en los 56 tener una mano metida ahí. Pero ¿y qué le pasó a Pagán? ¿Por qué fue la ISOE? ¿Por qué le dio? Pero piense usted, olvídese de política y esa vaina, que es lo mismo todo. Porque esos partidos son eh, ganteriles los, los, todos, con excepciones, ¿verdad? Olvídese de eso. Pero ¿Qué pasaba por la cabeza de alguna gente? De los 56 hospitales, los 56 tiene Pero nadie pudo decir, espérate, aquí no. Nadie pudo decirlo. Pero Yocasta, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Yocasta, Guzmán? Tan elegante y bien vestida no, siempre. No, no. Pero Yocasta, por Dios. Yo renuncio, digo, no puedo, me voy. No puedo con esto, me voy. Entonces, miren este. Miren esto. Eso, eso, eso es Ricardo Nieves. Nadie puede decir que Ricardo Nieves miren esto, miren esto ahora, miren esto, ustedes hacen conciencia en su casa, ustedes reflexionan, miren, miren esto, alianza corrupta, miren miren ahí, ustedes están viendo, alianza corrupta entre Alexis Medina y Nelson Paredes costó a la policía 32.379.621 con 621 pesos, 179.621 pesos, Mírenlo ahí, atiendan esto. Los auditores, los tentáculos de las empresas del encarcelado Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, también afectaron presupuesto de la Policía Nacional. Con la supuesta confabulación de altos oficiales, la compañía Full America Incorporada Dominicana SRL reportó venta de combustible a la, institu a la institución del orden por 32.379.621, sin, sin evidencia de entrega. O sea, no hay una evidencia que diga que ese combustible de Alexis Medina se lo entregó a la policía. En una investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana practicada a los métodos de adjudicación, ejecución, despacho, fiscalización y libramiento de pago por concepto de suministro de combustible a la Policía Nacional, los auditores encontraron múltiples anomalías que pudieran comprometer legalmente al ex jefe de la institución, Mayor General Nelson Ramón Peguero Paredes, fue jefe de la policía en el periodo 2012-2017, y agregar cargo a Alexis Medina, principal imputado en la operación Antipulpo contra la corrupción ejecutada. En la experticia, ustedes saben lo que se ha dicho, y lo que dijo Salvador Holguín, que eso le costó una condena, de que ese jefe de la policía y una hermana de Danilo tuvieron un romance y una cosa. Y miren aquí con Alexi, miren aquí con Alexi. Entonces se detectaron irregularidades que implican, entre otros, la venta de, de 583.839 galones de distintos tipos de gasolina y 653.000 de gasoil para las estaciones de combustible de la Policía Nacional entre 2015 y 2017. En la fiscalización, los auditores pudieron confirmar que en las órdenes de compra emitidas por la institución policial a las referidas empresas por concepto de compra de carburante, la misma carecen de fecha de elaboración, cantidad de galones y precio. O sea que no hay nada de eso, señores. Ni siquiera se identifican las estaciones donde fueron depositados. Escuchen esto, señores. Es una cosa que, coño, pero, pero esto, esto, esto no es país. Esto no es país. En el 2015, la Policía Nacional pagó a la empresa de Aleis y Medina la suma de 15.564.900 pesos. En la investigación del órgano regulado de los expertos no pudieron localizar los expedientes de pago. Ni de la entrega de proveedor. Algo que llamó la atención de los investigadores fue el hecho de que el Cuerpo del Orden Ciudadano compró en 2015, oigan esto, una maldita mafia de ladrones. Una maldita mafia de ladrones y salteadores. La, oigan, compró gasolina regular, oigan esto. Premium, gasoil regular y gasoil óptimo, pese a que las estaciones solo disponen de dos tanques para dos tipos de combustible. O sea que hay, la, la Policía Nacional en sus diferentes cuarteles que tienen bombas de gasolina, no hay bombas que tengan gasolina eh, eh, premium ni gasoil óptimo. Oiga, oiga qué maldita mafia. Entonces, no hay evidencia para una gente así ser condenado. Por más peledeísta que usted sea, pues más simpatizante que usted sea. Es una cosa. Y, y si lo hacen los que están ahora, también deben de correr la misma suerte. Sí, si mañana aparece un hermano de Luis Abinader, que tiene un hermano varón, José Rafael, haciendo negocio. También, porque es que aquí no se puede permitir eso a nadie. Es a todo el que comete este, este tipo de actos. O sea, entonces se dice aquí. Conforme la fiscalización realizada, la gestión del mayor general Nelson Ramón Peguero Paredes, que Peguero Paredes estuvo aquí como coronel, tuvo aquí como teniente, ese señor tuvo aquí en muchísimas eh, ocasiones. Entonces dice aquí, en la compra y distribución de los combustibles, los auditores precisan que durante la inspección realizada a los pagos por concepto de suministro de carburante, a la empresa Full American Incorporated se evidenció que los expedientes de cuestión carecen de requisición que indique quién requiere la compra del combustible. Entonces dice la Cámara de Cuentas que ellos tienen un manual, oigan esto señores, un manual de la Contraloría General de la República, que establece que toda orden de compra debe estar amparada en una requisición, o pedido original en un departamento diferente al que ejecutó la compra. Todos los días estos casos que se están descubriendo, me dan la razón, de que esta gente nada más le faltó llevar ese Palacio Nacional. Todos los días me dan la razón. Oye, eso no tiene parangón en la historia de este país, este pueblo debe de movilizarse, para que ahí no quede ninguno de esos malditos ladrones sueltos, señores. Es que acabaron con este país. El, el dinero de, de, de, de, de hacer hospitales, de afaltar calles, de, de meterlo en educación. Estos tigres se los robaron. Estos tigres se los robaron, acabaron con este país. Eso no puede ser posible, Dios mío, tanta ignominia. Ay, Dios santo.